Bueno, tenéis cinco minutos para hacer esta actividad. Solo cinco minutos, ni un minuto más. Venga, a la tarde. Objetivo, invertir tiempo en el grupo, evaluar si funciona, hacer que los grupos tengan entre dos y siete miembros. Más de siete miembros no, porque se produce ruido, en términos de teoría de la, de la comunicación. Menos de dos, tampoco. También tenemos evidencias científicas que demuestran que menos de dos, no sé por qué será, pero ese tema no lo he tratado. Pero es importante saber que sabemos que la serie de principios para gestionar pequeño grupo y gran grupo. Nosotros vamos a ir directamente a meternos en el trabajo que hace el grupo una vez que se ha cohesionado. Este, eh, esta sesión también quiere ser coherente en ese sentido. No vamos a hablar de aprendizaje activo y de pedagogías emergentes. Bueno, pues vamos a plantearnos retos. Y retos es una de las palabras claves en el aprendizaje activo y en las pedagogías emergentes. El primer reto que nos vamos a proponer es sencillo. Hay que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Lo he llamado repensar nuestro centro. ¿Qué os parece? Fácil, ¿no? En un clip plan lo tenemos hecho. ¿no? Veréis, eh, estoy convencido de que el cambio, la transformación, la innovación, la mejora, todas estas palabras de las que se nos llena la boca, pues solo tienen sentido en el centro realizado por los individuos, pero para todo el centro. Porque si no es para todo el centro, sometemos a nuestros estudiantes como una especie de vaivén de la suerte. Entras ¿no? en el primero de la ESO, mira qué suerte ha tenido más de inglés. Y el segundo también, en tercero ya no. El tercero, ay, qué, qué mala suerte, tal. Pues eso no es hacer una oferta educativa de calidad. Todo el recorrido tiene que ser de calidad. Entonces los procesos de mejora tienen que ser para todo el centro. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Todo proceso de cambio, incluso todo proceso de dar paso a la acción, empieza a partir de una visión, de una visión, de compartir una visión para nuestro centro. Bueno, pues vamos a jugar con esa idea de pensar cómo queremos que sea nuestro centro. Vamos a hacer esta actividad que se llama analogía antamoni. Os voy a pedir que una persona del grupo coja una hojita de papel, menos papel ahora por si no tenéis una hojita de papel y hace una línea justo en el centro una de las dos columnas se va a llamar analogía otra de las dos columnas se va a llamar antagonía en las analogías vamos a anotar instituciones organismos organizaciones o incluso empresas a las que nos quisiéramos parecer a las que nos quisiéramos parecer instituciones, organismos, organizaciones o incluso empresas en las antagonías Exactamente lo contrario, instituciones, organismos, organizaciones o empresas a las que nunca quisiéramos parecernos, bajo ningún concepto, no damos explicaciones, decimos el organismo, organización, institución o empresa a las que nos queremos parecer y lo dejamos ahí. Y en una segunda fase nos ponemos a pensar, ¿está claro lo que tenemos que hacer? Analogías, antagonías, pienso, hablo, escribimos muy rápido, cinco minutos de nuevo, a la de una, a la de dos... Entonces yo voy a dar el micro, para tu efecto, y el grupo dice y pasa, dice y pasa. Esta columna de aquí va a decir analogías, y estos de aquí, antagonía. Pero cuando ellos digan analogía, después preguntaré a vosotros, ¿hay grandes diferencias? Y cuando ellos digan antagonía, os preguntaré a vosotros, ¿hay grandes diferencias? Y vamos a ver qué ocurre, parece? ¿Sí? Eh, pues el primero lo puesto la Lea, con grupos pues, de trabajo, como tipo, pues, eh, los integres que tenemos en, en el centro, no sé. Google, Google, pasa la escoba. Médicos sin fronteras. Médicos sin fronteras. ¿Eh? Los grupos de jóvenes, en este Jóvenes de chiquián. Jóvenes Muy bien. La de bien. Pásalo aquí, que tenemos aquí un grupillo que se nos va a quedar sin ¿Sans o RG Muy bien. Venga. En alguna cooperativa. Muy bien. Cooperativas, allí tenemos un grupo de cuatro. Muy bien. Que pasan micro para atrás, inteligentemente. Cures, cuidado. Muy bien. Uh -huh. Movimientos, ecologistas. Movimientos ecologistas. Ya ellos han dicho sus analogías. He escuchado palabras que me hablan de cooperación, me hablan de valores, me hablan de trabajo en equipo, me hablan de integración... ¿Hay gran diferencia con lo que habéis puesto vosotros? Ha aparecido Google, que tiene un perfil innovador, pero al mismo tiempo como muy abierto, muy... ¿Sabéis que el lema de Google era don't be evil? Ese era el... el, el, el lema con el que empezaron. No seas malvado, tío, no seas chungo, ¿no? Porque Microsoft es chungo, nosotros no. Don't be evil. ¿no? Nosotros somos buena gente, comerciamos con tus datos y se los vendemos a todo el mundo. Pero... pero qué buen rollo, ¿sabes? No estamos tampoco a ser malvados, ¿eh? Que esto no es así. ¿Hay gran diferencia con los que vosotros habéis puesto? Vamos a ver las antagonías. A lo mejor aquí sí que... Con el mundo futbolístico. Fútbol, el mundo del fútbol. Venga, pasa la escoba. Venga. Elisa. Elisa, no sé qué es, pero... Elisa. Ah, iglesia. Vale, vale, vale. vale Elisa y iglesia, mola. Policía. Iglesia, policía, fútbol... Venga, ahí tenéis la escoba ya administración muy bien inflación muy bien El más que salir miker obsequio banquetear los bancos sí, sí estoy entendido bien porque tengo hipoteca ¿eh? <risa> o sea que... muy bien ahí lo tienes de estar muy bien los juzgados los juzgados Empresas multinacionales. Multinacionales. Y ya vosotras sois cascarados. Con lo cual ya hemos cerrado el círculo. Ahora, os pregunto lo mismo que le he preguntado a ellos antes. ¿Hay una gran diferencia? Yo lo que he escuchado aquí son organizaciones verticales, las instituciones clásicas del sistema del Estado burgués, sin que el burgués sea ahora una interpretación eh, ideológica, sino bueno pues las que surgen en el siglo XIX, a partir de los procesos revolucionarios y tal, y hay una gran diferencia respecto a lo que vosotras habéis escrito o sea que compartimos una visión ¿no? compartimos una visión y la visión habla de que queremos ser estructuras de trabajo en equipo estructuras colaborativas, estructuras horizontales estructuras que innovan o incluso que investigan y no queremos ser estructuras que imponen verticales o se dice pedantemente top down sino que quieren crecer hacia, de arriba hacia abajo, no queremos ser estructuras que, que sean capaces de oprimir, como a lo mejor puede ser un banco que te dice, bueno, pues eh, chicos tu hipoteca era tu hipoteca, y te vas a la calle y búscate la vida y tal. Tenemos una visión muy compartida. Dicho sea de paso, si no fuéramos educadores, la escuela en cuál de los dos lados habría salido. No hay por qué responder a todo lo que pregunta el ponente. Saben es que el ponente es que son más preguntables, sobre todo los del sur, es que no ganas de preguntarlo todo, de verdad. ¿Qué necesidad hay? Pero yo estoy de acuerdo con vuestra visión de la escuela. Es más, no solo estoy de acuerdo, sino que creo que tenemos dentro el germen para ser esto. Aunque no nos equivoquemos, con frecuencia somos esto en la visión clásica del Estado la escuela es la que permite al resto de estas instituciones funcionar esto no es hablar mal de nosotros es haber leído un poquito a Foucault y algunos otros entonces, bueno tradicionalmente hemos estado aquí pero creo que estamos en un momento en el que queremos estar aquí y el germen lo tenemos dentro no está fuera es decir, no tiene que venir alguien a iluminarnos nosotros tenemos dentro el talento, la competencia, la capacidad para convertirnos en lo que queremos ser. Y es lo que intento reflejar en esta diapositiva. Nosotros podemos ser ecosistemas de innovación siempre que nos demos el beneplácito de detectar el talento que hay dentro de nuestro centro y que permitamos que emerja. Permitamos que el talento de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, pueda brillar. Es curioso porque un centro educativo es una institución altamente cualificada. Yo hoy no hay una reunión, una ponencia, un grupo de trabajo donde esté que no diga esto. También ya se lo he dicho a los asesores, podéis negarlo, pero, eh, pero he dicho, somos altamente cualificados. ¿Cómo puede ser que muchas veces la sociedad o nosotros mismos tengamos una visión de nosotros mismos como personas que todavía necesitan un poquito de formación? Esto es una cosa un poco rara. Que ya lleváis muchos caminos recorrido. Y además creo que lo habéis recorrido en positivo, porque la gente que viene a este tipo de sesiones sí. normalmente tiene ese punto optimista que decía al principio con Voitis. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿vale? Tiene todo el mundo papel. Os voy a dar muy, muy, muy, muy poco tiempo para hacer algo que os parecerá muy complicado. Os voy a pedir que hagáis un dibujo. Un dibujo. ¡Oh! Un dibujo. ¿Vale? Un dibujo en el que representéis. Vuestro proyecto estrella. Todos tenemos un proyecto estrella que ya hemos hecho. Algo que ya hemos hecho en la escuela y de lo cual nos sentimos especialmente orgullosos. Puede ser un proyecto que a vista de otro puede ser humilde. Pues mira, he hecho un proyecto de lectura escritura con mis niñas y mis niños de infantil que fue muy interesante porque funcionó muy bien. Me parece que eso provocó que tal... Puede ser humilde, pero no tiene por qué ser grande. Pero para ti es tu proyecto estrella. Bueno, pues tenéis solo cinco minutos para hacer esta representación gráfica. Se puede poner una palabrita o no? dos. Bueno, se puede. Pero quiero de verdad que dibujemos. Que hagamos una representación gráfica. Cuando pase este tiempo, vamos a hacer algo muy sencillo. Es que se lo vamos a enseñar a los compañeros y a las compañeras que tenemos en el grupo. Cinco minutos. Y un minuto más. Venga, la ataca.